Hola, ¿qué tal? Soy Xavi Luque, bienvenidos a otro vídeo de mi canal. Vamos con Eslovenia. Ya tenemos representantes de Eslovenia en el Festival de Eurovisión de 2023. No, este año no hay preselección de, del EMA, donde estamos acostumbrados a ver a que de ahí sale el representante de Eslovenia para Eurovisión. Este año han elegido internamente y han elegido un grupo llamado Joker Out. Joker Out, un grupo muy joven por lo que estoy viendo en, en las imágenes que he visto bueno eh, a pesar de, de, de su juventud veo que son super conocidos en Eslovenia habiendo ganado el premio en 2020 de mejor, mejor artista revelación, mejor artista en 2021 y este año 2022, o sea que a pesar de, de su corta edad tienen una gran experiencia. Bueno, pues este ha sido el grupo, Joker Out, un grupo formado por cinco chicos. Vamos a ver alguna canción en directo. Digo en directo porque tengo menos problemas por copyright, derechos de autor, a la hora de, de subirlo a YouTube. Y bueno, así también vemos que nos vamos a encontrar en el Festival de Eurovisión, ya que allí, como sabéis, la voz tiene que ser en directo. Cosa que además agradezco tantísimo porque me encanta la música en directo. Bueno, pues he encontrado esta canción, Joker Out, y la canción Gola. ¿En directo es? Porque es en la azotea de, de un edificio, en Eslovenia, porque, bueno, son eslovenos. Además, se ve de fondo la bandera de Eslovenia en, en un castillo. Así que vamos con esta canción, vamos a escucharla. La canción es Gola con los nuevos representantes para el festival de Eurovisión de 2023 de Eslovenia. Oye, suena muy bien. Además me encanta la presencia del de, de grupo Vale, leí que el batería es otra persona O sea, bueno, eh, cambió, cambiaron de, de persona, de batería No sé si, si esto es con el nuevo batería o oh, el antiguo miembro. Oh, esto suena muy bien. Oh, me gusta mucho el sonido, eh. La voz del solista es tremenda, pero los músicos... ¡Cómo tocan! ¡Wow! esta canción la verdad es que espero que sigan este sonido o sea a mí me ha gustado mucho muy interesante la verdad es que además eslovenia merece ya estar arriba hace años y años que, que, que no la veo en un top 10 bueno es que creo que no la he visto porque con Maya Kioch creo que quedaron 13-14 con Alenka Gotar también a pesar de ser bueno buenísimas unas voces tremendas las dos tanto Masha como... como Alenka, brutales, brutales, pero muy brutales esas voces, la canción era buena, así, tanto como de una para, para la otra, y... no sé, no sé qué pasó, que quedaron en mitad de la tabla las dos, a pesar de merecerse el top 10, incluso top 5, porque es que fueron... fueron brutales. Así que bueno, espero que la composición y la canción de, de, de estos chicos, de este grupo, sea para esto, para, para estar arriba. El reconocimiento ya lo tienen, hace falta una buena canción porque ya se sabe en Eurovisión. Puede ir la persona más famosa del mundo que si la canción no es buena y el directo no es bueno y la puesta en escena no es buena ya puedes enviar a quien quieras, a la mismísima Beyoncé. Bueno, no, con, con esto no pasaría nada, podría enviar lo que quisiera. No, lo que me quiero referir es que por tener un grupo de renombre, esto se agradece, eh, porque se nota que quieren enviar algo actual y competente. Pero no tiene nada que ver, a pesar de que esto suena, suena muy bien en directo. Bueno, pues estos son los chicos de Joker Out a la espera de, de, de la canción que casualmente saldrá el mismo día de la final del Benidorm Fest el 4 de febrero y nada, con muchas ganas de, de, de escuchar esta canción y la de todos los países participantes, estoy deseando aunque ahora mismo estamos sumergidos en el Junior quedan poquísimos días pero bueno esta ha sido Eslovenia, Joker Out con un trocito de, de esta canción de, de Gola muy buena Voy a escuchar alguna canción más, lo que pasa es que no puedo subirlas por tema de derechos de autor y me vuelvo loco porque ya me han bloqueado varios vídeos y es tiempo perdido. Bueno, ya lo visteis. Una hora 24 de vídeo más dos días editando, para nada. No quiero que vuelva a pasar, así que he elegido esta canción y que la sorpresa ha sido muy buena. Bueno pues, estos son Joker Out, los nuevos representantes de Eslovenia en Eurovisión 2023. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis de darle like y suscribiros. Nos vemos.